Hola amigos, yo soy Estefanía Franco, estamos en Explorando Ando, esta semana vamos a hablar de Pinocho, uno de los más grandes clásicos este, pues, de Disney, fue la segunda película este, pues, animada que produjo Estudios Disney y vamos a hablar de algunas curiosidades que seguramente desconocían y si no han visto eh, la película de Guillermo del Toro, pues aquí también vamos a comentarla, vamos a ver los aspectos positivos, los negativos y algunos comentarios ahí históricos que, que va, va a traer esta película y este tema, Pinocho. Las mentiras, Jorge, bienvenido al estudio, bienvenido al programa de Explorando Ando. Hola, ¿qué tal, Fanny? ¿Se oye bien? ¿Se oye? Sí, perfecto. Sí, sí, se, se oye. Ya, <ríe> Tenemos tengo, un, tengo invitado? un invitado, aquí es el… El señor el, Frío. El, el señor hombre de hielo, eh, de nieve, de hecho, de nieve, la nieve. ¿Será lleno. Olaf? ¿Cuál es su nombre, distinto. señor? No, no es Olaf, es un… Es Olaf? No, no, Olaf, no. Pinocho de los años 40 de Walt Disney, para ese entonces, evidentemente, era un gran trabajo cinematográfico, una adaptación de la novela de Pinocho, que resultaba muy, y resulta todavía muy atractiva. Pinochito con su carita de tarado, con su naricita que crece, que, que no crece, que dice mentiras, sus zapatitos rojos, su ¡ay maestra, ya soy el niño inteligente! Ah, y ahorita estamos viendo o sea, en pantalla justamente el guante, el guante de Pinocho que lleva, porque no se le ven las manos al sí. Pinocho original de 1940, y justamente esos guantes los sacaron de la idea de los guantes de Mickey Mouse. No sé si sabías eso, Jorge. Sí, sí, sí, sí, lo sabía. Sí, sí, sí lo sabías. Sí, eh, Walt Disney siempre ha dejado elementos de sus películas, películas que van. Sí, o los retoma o los avienta para la siguiente producción y se repiten. Eso sí, es una idea muy, muy, muy, uh, muy, de, Walt, muy de Walt Disney, ¿no? Por ejemplo, cuando hace su número eh, musical, Pepe Grillo, eh, ahí a la, del lado izquierdo van a poder observar dos libros y son dos títulos que se alcanzan a ver. Uno es el, Alicia en el País de las Maravillas y el otro es Peter Pan, que eran justamente las películas que estaba produciendo Disney o estaba pensando producir. Eh, cuando se estrenó Pinocho. Entonces, eh, pues más tarde, ya en 1951, ya se estrenó Alicia en El País de las Maravillas y eh, Peter Pan. Sí, sí, sí, sí. O sea, eh, Walt, Walt Disney siempre iba dejando, iba dejando eh, pistas. Pistas, algunos elementos, ¿no? Eh, pero eh, en esta actualidad, ha habido muchos Pinochos. Yo vi una versión... Italiana de Pinocho, aburridísima, de verdad me salí, me salí del, del cine. ¿Un live action? Eh, mo, eh, no me gustó, la verdad es que no, no era una idea original, eh, eh, eh, cinematográficamente tenía buena luz, tenía, tenía buenos escenarios, pero lentísima y aburrida la, la historia. Y esta de Guillermo del Toro, eh, me parece una… bueno, no, estoy convencido que es una reinvención, de la obra literaria. Sí, totalmente, porque recordemos que eh, el escritor original, este Carlo Colodi, eh, quiso hacer Pinocho como un niño que no, eh, originalmente no era simpático, de hecho, Walt Disney al reescribir la historia le quitó todos los elementos hartantes y maléficos que tenía Pinocho, porque en la primera versión del libro, Pinocho mata de un martillazo a Pepe Grillo y básicamente Pepe Grillo, pues es un fantasma del grillo, o sea, ya está muerto. Y también otras cosas como, por ejemplo, el hada que tenía como acompañantes y mensajeros animalitos, esos fueron descartados por Walt Disney. Eh, Gepetto, que es un, un señor que pierde a su sobrino, bueno, en esta versión de Guillermo del Toro, en la de a Disney… Eh, no se aprecian elementos como su, su alcoholismo, ¿no? es un carpintero borracho. Mira, eh, este, este, si tú comparas todos los pinochos, a todos al final son una idea negativa de la infancia. Por un lado, el pinocho de Walt Disney es un niño babotas, que, que todo le sorprende, y por este lado, el pinocho de Guillermo del Toro, pues es, un, es un Pinocho que me, a mí me hartó el personaje. O sea, yo lo hubiera quemado, le hubiera puesto un cerillo y, y, y este, gasolina y lo quemo. Eh, ¿Por qué lo proyecta de esta manera Guillermo del Toro? Porque esa era la idea original. O sea, Pinocho no era un buen niño, era un niño que si bien es cierto no era malévolo, porque no tenía el mal adentro, era un niño ignorante que todo, absolutamente todo lo quería entender y lo quería aprender. Tienes razón, es una versión oscura, ¿por qué?, porque de entrada, el personaje principal, Pinocho, muere. ¿Murió? ¿El niño murió? Bueno, no, el, el Carlos, el Por eso, Carlos murió y después se convierte en Pinocho, o sea, es el mismo personaje… Nada más que de madera. ¿Por qué? Porque eh, Gepetto quiere que Pinocho viva. viva. Y entonces ahí se muestra esta parte de, de Frankenstein en el que, Pino en el que eh, Gepetto crea un monstruo. Si tú te das cuenta, las imágenes que proyecta Guillermo del Toro son tétricas, porque lo está haciendo en la noche, en una noche de lluvia donde están en rayos y todo eso. Entonces está creando su propio Frankenstein. Pinocho es una idea, una idea de Frankenstein, eh, obviamente moldeada por Yepeto por Gepetto, Gepetto pues, es un alcohólico que se deja caer, ¿por qué? Porque perdió a su hijo. Y eh, Pepe Grillo pues es un, un grillo intelectual que está escribiendo sus memorias, que es quien prácticamente nos narra, nos narra la historia. Y dos elementos muy propios de Guillermo del Toro son el hada, y la muerte, que son hermanas, si te das cuenta, son hermanas. Entonces, esta versión oscura, esta versión, no fría, pero no es fría, pero esta, esta versión de, de, de Pinocho, uh, la considero más… Acercada al cuento original. Más acercada al cuento original. O sea, me Estoy convencido que es una gran, gran producción, porque eh, aborda los temas, es decir, no tachó, no quitó, ideas del, del guión original de la, de, la, de la novela. Bueno, que si las hubiera quitado, seguramente hubiera recibido varias demandas, porque de hecho, eh, Pinocho, de 1940, fue, eh, pues estuvo en litigio bastantes años por parte de Paolo Lorenzini, que era el sobrino de Colodi, que le pidió al Ministerio Italiano de Cultura que demandara a Walt Disney por eh, hacer un americanismo de esta historia totalmente italiana, y americanizar los personajes, americanizar la historia y pues estuvieron en pleito eh, bastantes años. Sí, hay que recordar los colores del Pinocho de Walt Disney, blanco, azul y rojo, las, las, los colores de la bandera norteamericana. Sí, ahí o sea, lo es estamos Una, viendo. una, una idea… Una hasta idea, idea, el sombrerito, ¿no? Hasta es. el sombrerito, ¿no? O sea, hay, una, hay una pluma roja. Hay una pluma roja, o sea, la, la, la idea de, de estos Pinochos eh, nos puede llevar a entender el cómo, cómo podemos transformar una, una eh, creación literaria a partir de tú cómo ves un personaje. Entonces, eh, bueno, la, la, la, la expresión cinematográfica pues, puede ser válida, hay a quien le pueda gustar el Pinocho de los años 40 como a ti, y hay quien le puede gustar el Pinocho de los 2020 y hay quien puede detestar ambos pinochos entonces, Ambos, claro claro o, o todos los pinochos no porque te digo que hay muchas muchas versiones de, de, de, de pinocho entonces eh, considero que esta esta nueva postura de un pinocho si no de carne y hueso si un pinocho eh, más humano más acercado a la realidad eh, funciona funciona dentro del contexto de la historia por qué porque lo que nos está proyectando es la inclusión. Recuérdate tú que Gepetto aprende a aceptar a Pinocho como es, porque Pinocho le expresó, yo no quiero ser como Carlo, Carlos. o sea, no quiero, yo quiero ser como yo, quiero ser Pinocho, me aceptas o no me aceptas. Punto. Y entonces, eh, Gepetto eh, identifica esa necesidad de dejar ir, de dejar ir al fantasma de su pasado, que era su hijo, evidentemente, y, y aceptar, aceptar a Pinocho. Jorge, ¿tú sabes qué significa literalmente Pinocho? Fíjate que Pinocho viene de piña, de piña, eh, de las piñas de los pinos, ¿sí? Entonces, una la, hay que recordar que las piñas ah, son estas cositas cafecitas que ponen en Navidad y que eh, ahí viene la semilla, tú puedes hacer un hoyito, metes la piña completa y va, va a salir un arbolito, no nace de la piña, nace de las semillas que vienen dentro de la piña. Entonces, piña, pinocho, es un árbol de pino. Bueno, tienes una idea, sin embargo, pinocho como tal significa ojo de madera. Y no sé si, si recuerdas esta, eh, este dibujo que es el personaje de Pinocho, en la película de Guillermo del Toro, pues básicamente no tiene color, es color madera, muy distinto al que había presentado en 1940, Walt Disney, pero es más eh, cercano a lo que sería el color de una marioneta totalmente de madera inacabada, sin pintura, eh, y pues sí, con ojos de madera, entonces… este pues ahí está, eh, Pinocho. A mí significa, me parece un poco diabólico el Pinocho de, de Guillermo del Toro, aunque evidentemente, insisto, es muy acercado o acertado eh, a, la, a la obra literaria. Eh, este Pinocho de esta película de Guillermo del Toro de 2022 está basada en las ilustraciones de Gris Grimley de 2002, es un, es un libro de ilustraciones y bueno, pues sí son tétricas y sí son... Eh, más oscuras y también eh, algo que noté es la ambientación de la, de la historia está ubicada en una Italia este, fascista eh, de hecho sale un personaje político Benito Mussolini dentro de, de la historia no va y al teatro a ver al, a esta marioneta que cobra viva, vida y en lugar de exaltar al dictador pues lo que hace es denostarlo y, y, y lo hace enojar no sí eh. Este pinocho tiene tiene ya, si tú te das cuenta, el pinocho de Walt Disney es atemporal, no no te, no te ubica en ninguna, en, en ninguna época. época, ¿no? Este pinocho sí, nos ubica en la época de la guerra. De, de hecho, eh, si te das cuenta, cuando muere Carlos es porque eh, soltaron una, una bomba, bomba, bomba que cayó en la iglesia y lo que queda es la piña, la piña del árbol, del pino. Sí, tiene, tiene una idea de, de la conflagración mundial. Y eh, se proyecta uh, de manera política cuando Pinocho sale al escenario y eh, pone en escena una canción que denosta, tiene razón, a, a Mussolini y eh, a Benito. Eh, saludos a Benito Bodoque de eh, el don, gato. El don Gato. Entonces eh, lo denosta eh, y Benito Mussolini ordena destruir, quemar a Pinocho. Y dentro de las frases que le dice la muerte, porque recordemos que en el Pinocho de Guillermo del Toro, Pinocho muere muchas veces y entonces él dice, uy, qué divertido, soy inmortal. Y entonces la muerte le dice, pues para mí es un gran castigo porque eh, vas a, o sea, todos tus seres eh, queridos van a morir y tú no vas a poder morir, eso es uno de los más grandes castigos que puede tener un ser viviente, no no poder trascender en una sola vida este, mortal y tener que, y cada vez que vengas conmigo, pues yo te podré contestar algunas preguntas. Y, y después, pues Pinocho va eh, tomando conciencia de lo que es precisamente la mortalidad, ¿no? de, de, de la importancia que tienen, pues, las personas al tratar de hacer algo productivo de su vida, tratar de ir a la escuela, de obedecer, de ser personas de bien para no ser una carga, ¿no? también maneja mucho la carga porque Yepeto en algún momento en su desesperación de que pues Pinocho no, no sabe cómo obedecer y es desobediente y lo hace enojar, le dice es que eres una gran carga, y entonces ahí es cuando Pinocho supuestamente tiene un plan para ya no ser una carga, pero termina haciendo siempre más perjuicios de los que quiere resolver. no Dice, bueno, ya no voy a hacer una carga, voy a irme a trabajar, con hacer una estrella y le voy a mandar dinero a Yepeto. A, a igual. Al final, pues Gepetto se la pasa buscándolo y el dinero por las presentaciones de, de Pinocho, pues nunca llega… A Yepeto, se lo queda el representante. Sí, fíjate que esa parte que mencionas en la que Yepeto eh, dice que Pinocho es una carga es es una idea, es una idea de del cómo a veces no somos incluyentes. Yepeto um, no acepta a Pinocho porque Yepeto solo quiere a Carlo. Entonces, lo que hace Yepeto eh, es oponerse a la idea de vida que quiere. Que quiere Pinocho y efectivamente le dice que es la peor carga que ha tenido. Esta expresión de desprecio, de, de rechazo, es muy común, es muy común en, en, en, en la vida cotidiana, en las familias, porque cuando el chamaquito rompe el juguete, el Día de Reyes, o se tira la sopa, o es un terquito que no entiende, pues se convierte en una carga para, para las familias, ¿no? Eh, por eso insisto hay que ver no y claro que pasa si tú vienes los tribunales civiles cómo están llenos apestan eh, de tanta gente que hay eh, eh, dirimiendo sus problemas familiares ante un tercero que no los conoce que no les importa pero bueno eh, esta parte de la no aceptación de Yepeto eh, tiene una fuerza social muy grande ¿por qué porque Yepeto eh, lucha por mantener una idea de lo que él cree que es lo ideal, cuando lo que tiene es lo más ideal. Imagínate tú tener un hijo de madera con el que podrías generar toda una posibilidad de vida ya que te encontraba solo. Esto lo rechaza Yepeto en un principio. O sea, la vida, le devolvió la vida básicamente, o sea, le dio un compañero para que no estuviera solo. Ah, pero este compañero era distinto a lo que él quería y entonces ya no lo quiere. ¿Sí me explico? Sí, o sea, lo, las personas muchas veces piden cosas que creen que quieren y ya cuando las tienen ya no saben ni cómo deshacerse de ellas. ¿no? Exacto. Y lo mismo sucede con los perros. Entonces, con, con las, con las, con todo, con todo. Con, con, Tienes razón con las mascotas, ¿no? Y sobre todo en esta época, hagan cuidado, ¿no? No anden regalando cosas que no van a cuidar después. O sea, le regalan a los niños perritos y dos meses gatitos, soportan a los gatitos, dos meses soportan monos. a los pobres perritos y luego ya los tiran a la calle. De verdad, no lo hagan. O sea, es lo que nos está diciendo Yepeto, eh, tiene esa función, tiene la función de aceptar la vida como llega la vida. O sea, te quitaron a tu hijo ideal, que era Carlos, sí, está bien pero te están dando otro, entonces acéptalo como llega, insoportable, eh, ignorante, evidentemente… Destructor, porque Destru agarra el martillo y dice, ¿y para qué es esto? Para destruir, y empieza a destruir, ¡eh, qué padre y todo! <risas> claro, entonces rompe, rompe los estándares de la vida que conoce que conoce Gepetto, eh, eh, insisto, si van a verla con con un niño, pues explíquenle al niño, no, no lo dejen de verdad solo, porque no va a procesar la información. Ni siquiera el, el, el Pinocho de los años 40, estamos viendo ahorita una imagen en que Pinocho estaba fumando un puro, oye imagínate eso con un con un, mira, ahí está, mira, con un chamaquito. Lo que sí es, es los valores que exalta esta historia, bueno, son muy marcados, ¿no? La holgazanería la repudia porque recordemos que cuando Pinocho eh, pues, quiere irse a la isla de las tentaciones, pues se le presenta comer dulces a cantidades eh, irracionales, no. Eh, todos los placeres se, son vistos como tentaciones, eh, el fumar, el bailar, el, to, todo lo que es diversión, el jugar juegos de azar también… Eh, son tentaciones a las cuales sucumbe eh, obviamente Pinocho como un novato dentro de esta vida terrenal pero eh, lo que buscan pues El es Pinocho justamente eh, superar todas estas tentaciones y volverse un niño obediente que va a la escuela que hace sus deberes que es responsable no pero mira qué es un niño obediente o sea qué es un niño obediente Tú dime, ¿qué es un niño? Es que esa es la otra parte. Esa es la otra parte, o sea, es la, lo o sea, que Pinocho, los padres quieren claro, que es, o sea, haga que, el que, niño. Que, o sea, Pinocho era lo que era, lo que quería hacer. tomaba decisiones por sí mismo y lo expresó, no quiero ser Carlos, quiero ser como yo, quiero ser Pinocho descubrir el mundo a como yo puedo entenderlo y es lo que en la sociedad no identificas, o sea, al niño lo quieres sentar, lo quieres vestir, que no se ensucie, que, que, que coma bien, ¿qué es comer bien? O sea, esta parte de la limitante social se proyecta mucho en esta película, o sea, ¿vas a controlar la vida de los demás incluso aunque la vida sea un tanto fantasiosa como es un muñeco de madera? O sea, ¿qué vas a hacer? y más importante aún no no solamente qué vas a hacer sino eh, será correcto lo que los padres quieren de los hijos para ahí tenemos la prueba del papá que quería que su hijo fuera militar el del amigo de Pinocho cuando se van supuestamente a entrenar están jugando y los dos llegan a la Simba para poner la bandera y la ponen de manera conjunta, conjunta y, y bajan papá. y dicen, no, no, no. no ah, los dos ganaron, ganar. tú tienes que ganar, no es que llegamos juntos y decidimos ganar los dos, no, tú tienes que ganar y le da una pistola a un niño de 8 años. Va. Es una película que tiene mucho fondo y eh, que tiene una estructura perfectamente identificable en imágenes en las que tú como adulto tienes que reflexionar. O sea, Pinocho, ni Pinocho de, de Walt Disney, ni Pinocho de Guillermo del Toro son para niños como tal, o sea, son películas que tienen una reflexión más allá de las imágenes, más allá de la calidad cinematográfica, o sea, ¿qué estamos haciendo con nuestros chamaquitos? no? O sea, aquí es Pinocho de madera, que al final también se afecta, porque recuerda recuerda que se pone junto a, a las brasas en la chimenea y se quema, y, y, y, y obviamente le tiene que hacer le tiene que hacer unos nuevos pies. Sí, sí. Y también, bueno, dentro de las frases que podemos encontrar en esta nueva película de 2022, de Pinocho, de Guillermo del Toro, es esto que dice, en este mundo recibes lo que das, cumple con tu misión y te concederé un deseo. Eso le dice el hada que ahora ya no es helada azul, sino es más bien como un tipo de alebrije entre sirena, águila, tiene cuatro alas, es una, una, cosa, una rara. cosa rara que se inventó Guillermo del Toro. Y pues es, es algo raro que, que le diga eso a Pepe Grillo, porque recordemos que Pepe Grillo en realidad lo que anhela es ser un escritor y pues Pepe Grillo se ve truncado en su sueño cuando le tiran el pino donde vivía y le quitan su paz y entonces él vive dentro de Pinocho, que es la madera que sacaron de su, de su casa y entonces pues eh, Pepe Grillo pues se ve forzado a hacer la conciencia de este niño de madera, que no tiene idea de lo que es bueno, de lo que es malo y quiere hacer su santa voluntad y pues eh, deja su sueño de ser escritor y al final cuando ya tiene la oportunidad de pedir ese deseo, pues digamos que se sacrifica, ¿no? Ya no pide lo que quería pedir en un inicio, sino pide otra cosa. Sí, no, porque fíjate quién está narrando la historia. Pepe Grillo. Entonces... Es Pepe Grillo. Quito, no, por eso. ¿Cumplió con su finalidad de ser escritor? Claro, por supuesto, si te das cuenta, su deseo era ser escritor y él es el que está narrando la historia. Él se dedicó a escribir ya cuando... Eh, digamos que se calmaron las cosas, que vivieron un rato felices, Pinocho, Yepeto eh, y Pepe Grillo, incluso el chango este que estaba maltratado. Pero ahí hay una gran incongruencia en esta película de Guillermo del Toro, porque si Pepe Grillo narra la historia, pues no pudo haber narrado también que murió, o desde dónde lo está narrando. Ya saben amigos, este ya conocen nuestras redes sociales, si quieren eh, mandarnos una sugerencia, si quieren que hablemos o comentemos alguna película en especial, eh, pueden mandarnos un mensaje vía Facebook o vía Instagram mis redes sociales son guaufani y en Facebook estoy como Estefanía Franco eh, también tenemos un Facebook de Explorando Ando para que nos, nos escriban y nos comenten qué les gustaría que comentáramos aquí podemos hacer un especial de todas las eh, eh, los villanos de todos de todas las películas de villanos que, que conocemos hasta ahorita estaría interesante bueno chicos, nos vemos la próxima semana, esto fue todo, estamos en Explorando Ando. Muchas gracias, hasta la próxima.